Eh, del lunes, George Floyd, el caso más reciente de violencia policial contra el afro, eh, afro, afroamericanos en el país. Son ya dos las personas muertas durante casi una semana de manifestaciones ininterrumpidas, al grito de no puedo respirar, vociferan los ciudadanos. Las últimas palabras de Floyd, que suplicó al policía que le detuvo. Esta es la realidad y la situación que se vive en Estados Unidos. Vamos a saludar a nuestro compañero Yerjan que se une al estudio para que se integre inmediatamente al tema. Buenos días, Yerjan. Buenos días, buenos días, Francis. Buenos días, Buen Carolina. Día. Buenos días, buenos días. Están ahí. Sí. A Fulvio, Amado, que están desde sus casas, buenos días a todo el equipo de producción, a todos los técnicos y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro YouTube y nuestro Instagram. Aquí estamos en este eh, dejaré, día 2 de junio del 2020. Bien, ya vamos entonces a saludar a nuestro compañero Fulvio, a ver si lo podemos integrar al panel. Inmediatamente, Amado, puede iniciar con su punto de vista sobre este tema tan terrible de racismo en pleno siglo XXI. Fulvio. Bien, pues vamos, Amado, ¿qué te parece esta situación que se vive en la ciudad de Estados Unidos en estos momentos? Bien. Bueno. Francis, adelante. Bueno, miren, ciertamente que el exceso policial se pudo apreciar porque prácticamente lo tenían ya, eh, creo que hasta esposado. Eh, la resistencia, ellos tienen mecanismos y lo hemos hablado y que aquí pudimos darnos cuenta que hubo un exceso. Ahora, de ahí, a realizar este acto vandálico que ha generado, supuestamente, porque creo que detrás de esto hay otras cosas, detrás de estas revueltas debe existir otras cosas, porque ¿cuántos ciudadanos no han muerto en el último año, producto de la agresión o el abuso policial y no se ha producido nada igual. Quizá creó indignación como nos lo creó a nosotros el hecho de ver que lo asfixiaba con su rodilla hasta causarle la muerte y ya vi que la autopsia declara que fue un homicidio policial. Yo ah. creo que si tenemos seguridad legal en el mundo y en los estados que se proceda contra ese policía o esos policías y que sean condenados, que se le garantice que haya justicia para este eh, para la víctima y sus familiares y la humanidad y para el pueblo norteamericano porque de ahí es que se ejercitan las, la, el estado de derecho y las y la, y la, y la, y la seguridad del ciudadano no puede quedar esto impune, claro que no, pero creo que hay un exceso y están pasando la línea de lo que la sociedad norteamericana había tenido, porque en otro punto, digo que hay algo detrás y, y es recurrente ver las, los saqueos, la, la destrucción de y hasta llegar a destruir oficinas policiales de condados. Sí, y vehículos. Y vehículos. Y vi incluso un video donde parece ser un concesionario de Mercedes-Benz, gente, eh, uh -huh. sacaron tres vehículos. ¿Hasta dónde está la autoridad norteamericana preparada para, y sabemos que ellos sí tienen, conducta, y preparación para enfrentar revueltas de este tipo. Yo le pido a Dios que no haya una reproducción en América Latina, porque se iría como una especie de, no de este caso, de cualquier caso, y que se imite su reclamo social en las sociedades nuestras. Por eso es que es importante que la autoridad en Estados Unidos pueda inteligir un plan que frene esto y que devuelva la tranquilidad a ese pueblo, a ese país, y que no se continúen agregando nuevos episodios de violencia, de revuelta, como si no tuvieran control de este grupo. Porque mientras esto está sucediendo, entiendo y sé que la fortaleza de la justicia norteamericana es una fortaleza de grado alto, Creo que deben dejar que sea la justicia la que ya determine y devuelva la paz a ese pueblo. Y que estos episodios me gustaría investigar o saber qué hay más detrás de esta revuelta. Porque que yo sepa no era un dirigente social, no pero igualmente tiene todo el derecho a tener una oportunidad, debió de tener una oportunidad, y que estos policías no se excedieran y que paguen todo el peso de la ley le caiga a esos policías y que se demuestre que la sociedad lo pueda ver y el mundo. Bien, Yerjan. Bien, con relación a, a esta protesta, esta ola de violencia que se ha desatado en Estados Unidos, evidentemente provocada por... La muerte del afro, afroamericano George Floyd, quien el mundo pudo ver lamentablemente la forma en la que fue eh, asesinado, si se quiere, por parte de este policía, Derek Chauvin, eh, quien que es la parte más terrible, quien luego de haberlo esposado, porque cuando él lo tenía en la en el suelo, con la rodilla en, en el cuello, estaba esposado, o sea, ya, ya él no estaba eh, eh, ofreciendo resistencia. Eh, estaba acompañado ahí de Thomas Lane y de Alexander Cohen que es el, el, el asiático que ustedes ven que está de frente eh, policía eh, de origen asiático, Alexander Cohen que están viendo lo que está sucediendo eh, incluso están oyendo el reclamo de la gente que le está diciendo a él mira, eh, suelta lo que no puedes respirar eh, realmente ahí se puso de manifiesto la bestialidad del ser humano para no decir de la policía, porque no necesariamente sí. podemos en, en, en, eh, meter a todos los policías de Estados Unidos en un mismo saco. Y aquí viene la comparación con la República Dominicana, cuando a veces criticamos a nuestros policías. Que hay muchos también que son excesivos, que son bestias. Pero no todos, no son, no son la mayoría. En este caso, este policía, eh, Derek Chauvin, quien se ve eh, de, de, de manera odiosa cómo, cómo mantiene sus rodillas... Eh, presionaba en, en el cuello de, de George Floyd, incluso, incluso, llaman a emergencias para el caso, y llega emergencia y todavía le tiene la rodilla encima de, de, de, del cuello. O sea, es el paramédico, eh, no sé si ahí se puede notar, cuando llega el paramédico, que es el paramédico quien le topa en la rodilla, le dice, pero suéltalo ya, suéltalo ya, y es algo terrible señor hasta dónde llega el, el ser humano, el odio mira lo tenía ya muerto sí, ahí sino, ahí ya él, había perdido el conocimiento ellos llaman a emergencia y luego de que emergencia llega, miren ahí el policía asiático, de origen asiático cuando llega emergencia es el paramédico que le retira el pie del cuello, o sea, prácticamente 9, diez minutos después, se habla de 8.30, treinta, nueve minutos después de haberle tenido el cuello presionado, caramba hasta dónde llega eh, la maldad humana de esa maldad de la que hablaba Maquiavelo eh, en, en, en, su, en su libro El Príncipe, ¿hasta dónde llega el ser humano con esta maldad? Dios mío, es realmente terrible, pero esta situación, independientemente de que sabemos que hay una rabia acumulada, porque eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos ahora, eso que ustedes están viendo ahí es una rabia acumulada que había en Estados Unidos, y más ahora con la cuestión del COVID, pero no justifica la violencia. No, no justifica la manera irracional como están agrediendo eh, el comercio, los negocios, como están destruyendo todo en todas las ciudades de, de Estados Unidos, ya incluso se ha, se ha catalogado como, como la ola de protesta más violenta de toda la historia de, de, de Estados Unidos, eh, y entonces no justifica una cosa con la otra, porque aquellos que ejercieron violencia sobre George Floyd, de vándalos, está ejerciendo violencia sobre el propio pueblo. Entonces, no tiene razón de ser. Ya Donald Trump amenazó con lanzar el ejército a las calles. Eso también provocó eh, la ira de la gente. Y entonces, anoche, fueron mucho más violentas las la, la protestas en sí, Estados Unidos. Terrible. Y aparentemente va a seguir subiendo la violencia. Pues ya por no hay, el discurso. ¿Ya no hay COVID ahí? Parece que no. Porque el la problema gente no está, es COVID. La gente como queda en la calle. Entonces, eh, y con esto concluyo, eh, vamos a ver qué sucede en las próximas horas, ante la amenaza de Donald Trump de lanzar el ejército a las calles, lo que provocó más ira de la gente y de estos eh, manifestantes que evidentemente eh, han, han tomado como, como, como bandera el uso de la fuerza y de la violencia en contra de todas las instituciones y, y comercio de Estados Unidos. Mira, eh, hay que decir que donde ellos viven en Houston, Texas, eh, parece ser que los familiares de Floyd esperan su sepelio ya el próximo martes. Pero antes, este jueves 4, se celebrarán Ezequiel en, en Minneapolis, Minneapolis donde él Minnesota. residía cuando falleció, y también en Carolina del Norte, donde nació el sábado 6 de junio. Obviamente que es una víctima que va a tener renombre. Sí, claro. Eh, pero vuelvo y repito. La misma violencia que ha ejercido la policía en otros ciudadanos no ha producido esto, es decir, que se ha ligado a otros aspectos, me parece, Mira, eh, que me gustaría conocer. Ciertamente, tengo una imagen acá que nos envía el profesor William. Desde el 2003 al 2010, 2019, 1949 afroamericanos, han sido muertos en manos de la policía, sí. como decía mi compañero, es una rabia acumulada, sí, o sea, sí, sí. esto, se, Entonces, va esto se, va a... se va guardando, se va guardando en los eh, ciudadanos eh, y llega a un eh, punto de eh, quiebre, eh, como, decimos como decimos popularmente, es la gota es la... que derramó la copa. Eh, eh, ese se me... Eh, ¿Me escucho bien? Sí, hay, hay, una, hay un rebote de, del audio de ella, si pudiéramos manejar esa parte, muchachos. Ese, senti ese, sen ese sentido de superioridad entre una raza y otra, sentirte que eres más, que estás por encima, que debes de aislarte para no eh, estar en sociedad con personas de otro color, de otra raza, no es posible, Dios mío. Estamos en un punto que se supone que como sociedad deberíamos de entender que las personas solo somos seres humanos, o sea, no hay uno blanco, no hay uno negro, no hay uno asiático, no hay uno eh, que sea latino, no hay uno que sea chino, o sea, es entender que sencillamente somos seres humanos con sangre de color roja, que nos vamos a morir de igual forma, podrá ser rico, podrá ser pobre, podrá ser blanco, podrá ser un gran eh, político, podrá ser una persona con mucha valoración, al final solo somos seres humanos. Estos países… Eh, Estados Unidos, que es donde más se siente, eh, más que en otras naciones, que ciertamente no es que no lo haya, el tema del racismo y ese sentido de superioridad que solamente está en la mente de ellos. al final, somos lo mismo. El día que entendamos esto, el mundo entiende que será diferente. Y en relación a, a, a la pregunta del día, que va a mezclar, ¿Me entiende usted que hay racismo en la República Dominicana? Esto sería interesante. Nosotros, aunque sea rápidamente, la puedo responder esa pregunta. Claro, claro que sí. Sincerizarnos, que sincerizarnos por lo que implica. Claro que sí. O sea, porque una estamos muestra. hablando de Deme una, una muestra de racismo en la República Dominicana que se pueda percibir o se pueda relacionar a, a lo que se da. Ayer, Ay, ya, claro, que aquí anda un video. Solamente criticamos. Anda bueno, un video. Mira. Solamente criticamos a la migración haitiana. No, solamente no, no, no. No, no, no. La migración Pero los chinos, porque son blanquitos, pero los no. No, no, no, no. eso no. La no, no, venezolana, es eh, porque son rubias buenas mozas, a esas no. Pero a, a los haitianos sí hay que sacarlo a todos de una vez y a los dominicanos. Es un racismo mm. eh, eh, eh, arraigado. Hay que evaluar otros elementos. Bueno. Aunque haya de eso, pero mira, hay otros elementos. Yo, yo difiero de Yerjan. ¿Por qué? Es un empeño de sectores establecer el racismo contra los haitianos. Señores, la fácil. situación de los haitianos y los demás etnias que vienen al país por distintas razones es totalmente distinta, es un caso único para la República Dominicana de, de existencia del mismo ser humano cuando... ¿eh? Hace rato, una llamadita ahí. Ah, no, no, no, no, no eh, ustedes me lo habían indicado. No, no, mi amor, no, no cabrón. Ah, se nos fue. La persona bueno, que vuelve ah, y nos llame, que disculpe. Continúa, bueno, Cuando hablamos de este tema, que está, me dice se resisten algunos a entender, a entender que lo de ellos es un asunto de ideología interna, de que hasta entienden que nosotros somos los que ocupamos de forma irregular el territorio que a ellos le corresponde. Un chino no viene a buscar territorio. No, eso es lo que no han es... No, no, no. Es esa, la que... es esa es la verdad. Bueno, esa es la verdad. Esa es la verdad. Ningún chino, ningún extranjero que no sea el que está ahí al lado, que quiera quiere venir aquí a recuperar nada, viene bueno. a establecerse Francis. y se regulariza. Buenos días. Vamos a darle la eso llamadita. A nosotros. Buenos días. Sí. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Pacheco. O sea, pues, profesor Pacheco. Ah, ¿cómo Todo estamos? El fruto del racismo, esto es innegable en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la situación real? Por ejemplo, ya ya decía que la violencia que está destruyendo, poco han hecho ellos por los atropellos históricos que ha sufrido esta etnia. Fíjate bien, Estados Unidos es el país que tiene más prisioneros del mundo. Y no es el que tiene más habitantes del planeta. ¿Por qué? Porque es un negocio lo que ellos tienen con la cárceles. Entonces, que se haga una investigación, inclusive igual que aquí, para que tú veas quiénes son los que están guardando prisión. ¿Está la élite, la élite bancaria? ¿Está la élite política igual que aquí? ¡No! Es una segregación económica y social que hay en los Estados Unidos establecida hace mucho tiempo. Entonces, independientemente de que quizás muchas personas han sido afectadas a los pequeños comercios pero es la ira de la impotencia ante el asesinato constante y los atropellos y los abusos cometidos contra los afroamericanos sí. y los latinos hay una hay una rabia acumulada sí Bueno, pues entonces ese es el punto entonces hay algo que en política se dice que cuando tú no puedes conseguir la cosa por la vía pacífica la violencia se justifica entonces tú no puedes estar todos los días en la mejilla para que te vuelvan a dar la, la, la otra. Entonces, es en una situación social, política y económica, fíjate, el sistema de votación es un sistema injusto. Entonces, sí, ahí sí. la sociedad americana ha fallado. porque qué yo deben decir, ejemplo, en términos electorales, de que el voto sea directo? Que sea el pueblo que decida quién va a ganar. Independientemente de que la élite influye, la élite financiera que son los que controlan el poder político a nivel mundial. Eso es lo que sucede ahí en Estados Unidos. Entonces Trump, como ve que no ha dado pie con bola con el COVID, fruto porque solamente es en lo económico, ahí tiene problemas de, de fondo, más todos esos problemas que se han acumulado, y con relación al análisis que estaba comentando hacer mi amigo Francis, no estoy de acuerdo del asunto del territorio que ellos vienen a buscar. No, no, no, no. Aquí el odio hacia los haitianos es la élite es política y económica que en determinado momento se aprovechan de ellos. Sí, sí. Y en otro entonces escucha. Pues no, no, no. es una Lo trajeron para explotar. es una excusa sí, barata. No, okay. Esa es una excusa barata para, para encubrirlo eh, a ellos. El negocio que tienen en la frontera. Excúsame, Pacheco. Esa es una, esa es una muestra ah, de chantaje gracias. barato que ustedes han establecido lo que creen de esa manera tú y Yayan Oye, óyeme una cosa. Aquí, ¿En no? Estados Gracias, Pacheco. Oye, Gracias, Pacheco. aquí en la República Dominicana, se ha querido establecer una legión de refugiados para no advertir la solución de Haití en Haití. Y lo que han buscado es que República Dominicana cargue con ese problema. Yo no tengo problema con haitianos. Y el que venga aquí y se regularice y que tenga todas las cosas como el Dios sí. manda, no es lo mismo al que viene a parir, a utilizar los recursos del Estado que no nos dan para las dominicanas. Y con ese chantaje de racismo y de cosas que nos tienen a nosotros es arrodillados. Pero eso lo hacemos nosotros en Estados Unidos. ¿Cuántos no, dominicanos hay en Estados vienen Unidos? Vienen para atrás. Pero no son ustedes los que están diciendo vienen que... Vienen para que, atrás. Que, que, eh, ¿Cuánto es que representa 8% de, de, del padrón electoral en esta, fuera del por 7%. País? Sí, pero están de manera legal. No tienen ningún tipo de, de ¿Cuáles? Eh, la... Por favor, por favor. Mira, mira, ya no podemos comparar, mira, perdón, espera? Gente llegó sí, No podemos comparar es la No podemos el mismo? comparar. No, no, no, no, el, el dominicano en Nueva York con el haitiano en República Dominicana, Totalmente más distinto. allá de que sean inmigrantes los dos. Tú sabes bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ningún. Que el dominicano va a trabajar allá. ¿Y serio? se busca la regla? Que viene y busca, no, Pero va, vamos a hablar porque permíteme terminar. Pero vamos caso, a hablar de, el de, de, de, el de está los elementos derechos de migración comportamiento, que no le corresponden porque es ilegal. Es legal. ¿Qué es lo que hace un haitiano? ¿Qué es lo que hace un haitiano? No Antes el debate, Carolina. Mira, Jerllán. Somos más delincuentes los dominicanos en Estados Unidos que los haitianos aquí. Mira, Jerllán, Mira, vamos a plantear lo siguiente. Lo primero que te voy a decir es... Oye, ¿hasta dónde hemos llegado? A, ¡Claro! A, ¿Cuándo a tú has visto? Que mira, los no, ya permíteme, Francis. No, no, no, no. Eso, eso no es lo que yo dije. No, no, no. no somos, eso fue lo nosotros, que te dije. no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Mira. Sí. Mira. Para que tú lo primero que hay que hablar es... Aquí están ellos organizados. Vamos a puntualizar lo siguiente, un Francis. un dirigido para que aquí se ocupe. Francis, y ya vamos a puntualizar lo siguiente. En ah, San Francisco no de no Macorís. Vamos, es para que ustedes me respondan. Escucha, Francis. En San Francisco de Macorís, ¿no? no vamos a ir a otros puntos del país. ¿Qué comportamiento tú has visto de algún franco macorizano denigrando las eh, guaguitas públicas que no se monten, que lo echen de lado. Yo quiero que me den una muestra. Eso en lo que establecimientos pedí. públicos en el mercado. Ah, suponer, que lo dejemos en trato. En, el sí es, eh, eh, eso, en los supermercados, no en una tienda de oh, celulares, joder. ¿cuándo se le ha dado prioridad a un dominicano? O sea, lo digo por mí, nunca he visto eso. Acá sepa, en San Francisco de Macorís. Es. Más allá de lo que nosotros entendemos, que el, el tema de las parturientas, el tema de salud, eh, son ciudadanos, Yerlán, que tú el debes el de saber que ni en su país País, ni en su país lo han dotado de documentación, el, a nosotros nos han tirado ese muerto. Ah, este es, es un país donde pues esa pues Eso Es la lo que se plantea. Y, pues ¿Es ¿es y cierro diciéndome, permítame, ¿Es muchachos, eso? por favor, eh, terminar. O sea, a nosotros nos han querido tirar ese muerto en el sentido no de propio del ser humano, sino de esa situación que vive ese país haitiano de. Eh, una economía terrible, una desestabilidad económica, no tienen recursos para salud, para educación, no hay un control pueblo, eh, en lo que tiene que ver con la natalidad. La natalidad es un descontrol, no solo que no lo dotan de documentos, sino que sabemos la cantidad de niños que tienen Oye, las, las que mujeres haitianas. De. El porcentaje Oíse, que Pachata. se va en salud en República Dominicana es muy elevado, y lo que pasa en las zonas fronterizas, Busquemos que hay más humane, parturientas haitianas, no y cierro, razón. muchachos, hay más parturientas haitianas que Dominicanas y es como yo le he llamado, recuerdas Francis, a nosotros eh, no nos van a invadir o no nos van a llenar el país de indocumentados haitianos con guerras ni con armas, es a través del vientre, la invasión del vientre que yo le llamo, cuando tú sacas el cálculo de niños haitianos que nacen en República Dominicana y la cantidad que nacen de... De ciudadanos dominicanos al tiempo, si tú haces ese, esa sumatoria, es mucho lo, lo, ¿Y a lo, los los No, se le ha negado Argentina? la educación de esos muchachitos. No, pero que no se le puede negar. Pero entonces no. Se no, le negar. que tienen que presentarme los un Los elementos un que de dicen, sí. Vamos eh, a aquí ver, lo que buenos que días. No se le puede negar. El Estado no se lo ha negado. El los dominicano sí es racista. No, hombre. Bueno, sí. tenemos los venezolanos porque bueno, somos joverdes. Mira, pues a ti te y va a gustar y, esto. Tenemos una llamada. A ti te va a gustar esto. La hija de Di es hija de una. Dama haitiana, Ajá. Yo estoy que con es la esposa de Diplacio. ¿Qué, te llamando, te eh, la idea, ahí, ¿sí? ¿Está la llamadita? Mantén la idea, llamada? Sí, buenos días. Buen, Buen día. día. Yo estoy con Francis, sí, con lo que Francis sí dice. Uh -huh. Porque aquí los haitianos son verdad. Aquí hay haitianos que, que hacen lo que nosotros los dominicanos hacemos. Aquí la mayoría de haitianos, tú lo ves en la calle, ya no sin mascarilla. Y nosotros tenemos que ponernos la toitas a las Yo he tenido que discutir con los haitianos por eso mismo. Yo estoy con Francis. Sí. Sí, aquí, ah, okay. aquí no han querido Muy bien. abrir la frontera a base de, de extorsión, de que de, de racismo. Una presión internacional es fuertísima, falso. no podemos nosotros, nosotros con la situación de nosotros. Es el pueblo más solidario con el pueblo haitiano, y lo saben ellos, y lo saben ellos. Ahora, la, la oponemos las reglas nuestras aquí. O que se embrome Oye, esto. La dominicana desde Llévense, que tenían visa y tenían llévenselo. siete meses o ocho meses. Se iban para Estados Unidos de una vez para, para ir allá. ¿Y qué, qué tuvieron que hacer? Controlar eso. Pero eso no es ya lo mismo. Ya es, es hasta cierto tiempo. Mira, a, papá. A, a, hasta, hasta cierto tiempo. Eso no es lo mismo. Porque Eso no es lo mismo. Porque allá. Óyeme. No es lo mismo. No. ¿Y qué es? Espérate. ¿Tú sabes qué? ¿Y cómo va a ser? Pero espérate. Hablame. Es un Estado que su territorio. De su territorio declara hijo norteamericano a quien nazca allá, uh -huh. el nuestro no, lo que hemos exigido es que se respeten las reglas que históricamente han estado aquí, porque desde el 46 cuando se hizo aquel informe, aquel informe del, déjame ver, y ¿qué quiere parece, decir algo? Aquí, un momentico, aquel informe de que la única salida que tenía Haití era una Preparación de migración hacia República Dominicana para poder resolver el tema haitiano o la, o la pobreza haitiana. En el 46, óyeme eso, es un éxodo desde esa época, promovido por lo, por, lo, por un por grupos que no han querido asumir Haití, en Haití. Haití requiere que se le asuma allá y nosotros aquí. Déjame ver. Parece que hay. han intentado llamar o a sea, eh, Hay llamada, muchachos. Tres una días. llamada ah, Buenos, oh, un Buenos que días. Buenos días. Se ven bello los tres. Hola, <risa> Irka. Gracias, Irka. Óyeme, yo quiero solamente puntualizar sí. algo en el tema. No nos vamos a Estados Unidos y cuando emigramos, por ejemplo, en el caso mío, que emigré a Canadá ni a Europa, vámonos a Haití. Hoy día, la visa de Haití para un dominicano cuesta 100 dólares una sola entrada. Y si usted entra sin visa Haití, un dominicano lo mete en preso ¿Tres? tres meses y lo deporta Así debe ser. Y aquí? De aquí no, entonces. Ah, entonces no. nosotros, escúchame, y nosotros no tenemos leyes. Nosotros debemos de respetarnos como nación. Porque Danilo Medina ha creído que dejar que el haitiano entre para acá se va a conformular y se va a hacer el gracioso con la comunidad internacional para ese guía ahí. Se equivocaron. Yeah. República Dominicana tiene leyes que hay que respetarlas. Para que se lo sepan. Tres meses preso y deportado para acá. Así es. Y en Estados es. Unidos... Por ejemplo, cuando estuvo en Estados Unidos... Ajá. y te agarran por ejemplo eh, sin papeles ¿es verdad que te deportan de una vez? ¿Y cuánta qué? gente no la agarraba hasta con droga punto. siendo ilegal oye. y le dan un chance? o sea oye, no, oye, me lo deportan, somos solamente radicales con Haití si agarran lo deportan queremos que Estados Unidos sea suave con nosotros y Europa y Canadá que son básicamente los países donde nosotros pero eh, eh, vale emigramos cosa, pero no queremos oye, ser el punto. Eh, eh, eh, oye, el punto ajá ok pero óyeme el punto óyeme el punto ¿cuál es? cuando yo emigro a un país rico, uh -huh. tengo que ir con un pasaporte, y lo que entran en ilegales, si te dejaste de agarrar este embromato... Yo te puedo contar 25 amigos míos no. que están en Nueva York ilegal ahora mismo. Gracias. Ilegales Rica. están allá. Mira, vamos a Pero hacer lo dame siguiente. Dame Pero mira, no son las cargas. 25 tengo que contar, si rapidito. No son cargas para los habitantes. Saludos, mi Carolina. amigo padre, Vamos a concluir de el, el punto. Ah, vamos a ver. concluir el punto. Cuando yo emigro, yo sé que soy emigrante allá, pero cuando un haitiano emigra aquí, cree que es dueño de esta patria y que tiene derecho aquí hasta pisoteando a los dominicanos. Esa es una pequeña diferencia. Una pequeñita. Como lo han hecho, que han quemado, pero, sus banderas y ha quemado bandera y no quieren el nada. ¿Pero quién ha tomado bandera? Ay, pero tú no lo viste el video, no, pero claro yo, que sí, claro no, ese, no, video, ese video que se no hizo viral citoso, Que cuando una vez le pagan para hacer eso Lo hagan, no y significa que se la generalidad, señores. el siguiente ejercicio Mira, yo he citado, para cerrar Ya me gustaría que ella nos responda esto He citado muchos elementos O comportamiento de los dominicanos Hacia los ciudadanos haitianos El por qué yo entiendo Que aquí no es racismo En el mercado, ahí están todos trabajando Nadie lo echa para un lado, nadie le da patadas en los supermercados uno lo ve, le dan su turno, le dan su prioridad, en los transportes públicos se montan igual, o sea, hacen su vida normal, es lo que yo percibo, ahora si yo estoy equivocada, yo quiero que ayer nos diga acá en San Francisco, vamos a limitarnos a San Francisco, que son los ciudadanos y donde hacemos vida diaria. ¿Qué comportamiento tú has visto de dominicanos que denigran, que maltratan, que ultrajan, que le dan prioridad o le dicen, échate para allá, atiéndeme a mí porque eres dominicano, porque eres ven, blanquito? ¿Ven que tú tienes... vas a citar uno ahora mismo? Sí, por, por no ejemplo, ¿qué hace la policía municipal en San Francisco de Macorís? ¿O qué ha hecho? No, no, ahora, por lo no del COVID. Policía. No, eso no va. Yo sabía <risa> bueno, que ah, iba para ah, ella. Ah, no, por ah, lo del si COVID si no. Pero vamos a comenzar no, por ahí. No, no, ya, a ya perdita, por Dios. Que le quitan la mercancía y se la roban. ¿Saben por qué? Porque saben que son ilegales y que, no tienen, y que aquí lamentablemente no pueden exigir derechos. Pero a los dominicanos eh, se le han y llevado. Y los pisotean. Que COVID le han llevado a, y a, a ciudadanos dominica, eh, pues Escucha <ríe> esto. Y a todos los dominicanos que le han llevado <ríe> sus mesas de, de juego de billar, que le han cerrado su negocio. <ríe> que le han llevado <ríe> sí, a, lo han hasta los chivos. A un video que se hizo viral de un, un cocinado que tenían por ahí con chivo y comida y de todo. Se lo han llevado. No, pero es ahora. No es ahora en el toque de queda. Estamos hablando de antes. De cuando encontraban a esos haitianos vendiendo cositas de celulares, tontería, se los uy, uy, uy. quitaban y se los robaban. ¿Sabe por qué? Porque saben que no pueden exigir, lamentablemente, aquí. Porque la mayoría de la ellos no le hacen caso, porque son ilegales, porque son negros. La policía porque municipal. Porque son moranitos. La policía, la policía municipal. En la gestión de Alex. La policía municipal. ¿Tú sabes por qué ellos, por ejemplo, aquí tienen tanta vida? porque el trabajo que ellos hacen lo hacen barato y lo que estamos haciendo prácticamente no, es abusando de quisiera ellos quisiera que me llamen los lo miembros de la asociación del, del sindicato de hombres de trabajadores de, de la construcción para ver si es verdad que los haitianos están vendiendo sus servicios por menos claro, porque tengo entendido qué tú eres que la está llena de ellos? tengo entendido que y ellos la construcción. han logrado posicionarse en el mercado laboral y eso ha sido una violación gran, rampante de autoridad sí, producto de esa misma trama que tú advertías que lo explotaban que lo traían y que lo aprovechaban y lo deportaban ahora bien la construcción que si es uno de los, de los, de los lugares donde ellos tienen oportunidad de sostenibilidad aquí sin ningún problema ejercen en las labores que allá en Estados Unidos a un dominicano, a un inmigrante no la puede ejercer tan fácil porque si lo encuentran, le ponen multa al que lo empleó y a él lo deportan entonces pero tú sabes lo que hacen algunos, algunos eh, eh, patronos aquí que cuando llega la fecha, en muchísimas ocasiones ha pasado de pagarle, lo que hacen es que no le pagan nada y lo acusan con llamar a la migración. Es un abuso. Y aquí hay ¡Ey! aquí hay muestra de sentencia de ese tribunal laboral. Sí. Muchas sentencias castigando a quien han intentado sí. con esa práctica. Ah, pues está ahí. Bueno. Pues verá lo que estoy diciendo. Bueno. ¿Abuso? Hay demandas laborales que no le ven el pedigrí si es nacional, si es ilegal, si es... Uh -huh. Pero es una muestra de decirte que no hay... El racismo. No, no, no, porque tienen yo, el, el derecho. Esta, el Estado ha garantizado. Aunque esa, no lo esa parte. Bien. Es el dominicano. ¿Qué hora es? Eh, me llegaron una imagen antes de Carolina de Nueva York. No sé si la tienen muchachos ahí. Me acaban de enviar una imagen de allá de, de, de Nueva York. Ahora mismo, de cómo se ve en las calles, eh, no, sé, eh, no sé. Giovanni, no sé si te han llegado unas imágenes de, de cómo se ve ya en Nueva York, ahora mismo bueno, no nos han llegado. Bueno, pues más adelante la vamos a compartir. Que me la envió nuestro amigo Darío Ali, un dominicano que reside en el Bronx.